Salir en vivo o de a Facebook, porque es la mejor herramienta que tiene un alto impacto y porque es la herramienta número uno para que tus redes sociales se disparen. Porque es la mejor forma de crecer sin pagar. Este es un evento que se organizó en vivo para la Universidad Técnica de Machala, donde tranquilamente puedes ver aquí 3,636 personas alcanzadas con 879 interacciones y más de 1100 reproducciones, 10 veces compartidos y 88 interacciones entre me gusta, me encanta y etc. ¿Ves? Salir en vivo es una herramienta súper poderosa. Aquí también tenemos otro ejemplo de la cafetería Flor Dilate en Diamond Dreams, transmitió en vivo. 444 interacciones reales, 24 comentarios, 64 veces compartidas, 45 mil reproducciones. Wow, esto sí es una locura y es viral. Ya es algo muy importante lo que debes decir en vivo. Pero, ¿qué es lo que tienes que decir o qué es lo que tienes que hablar? Tienes que hablar esas palabras claves. La investigación previa, es decir, el SEO. Tienes que hablar con contenido SEO. Te invito a suscribirte a este mi canal, activa la campanita y te espero en el siguiente video.